Hola, quería contarles que este espacio, del atelier, lo armamos para dar clases presenciales. Todas estas máquinas que ven acá, digamos, tenían un sentido inicial antes de la pandemia de, de poder dar clases presenciales en las formaciones de, de color, DIT, supervisión de post y coordinación y lamentablemente con la pandemia la presencialidad se restringió muchísimo así que estamos eh, trabajando en una nueva etapa didáctica donde vamos a empezar a utilizar otro tipo de tecnologías online eh, novedosas que estamos en pleno desarrollo de estos nuevos contenidos para el año que viene así que el color plan del año que viene no tenemos fecha exacta de cuándo iniciará pero lo que podemos ofrecer porque este espacio que es el atelier se va a cerrar es eh, seguir ofreciendo todo el color plan grabado para poder eh, obtener un color plan bueno van a tener que comunicarse por email a, a la dirección de atelier 2020 gmail.com que van a ver escrito acá abajo y bueno quería agradecer principalmente a mis alumnos que fueron muchos este año eh, gente profesional que está eh, obteniendo nuevos métodos de trabajo o haciendo una especie de actualización profesional o profesionales que se están mudando a otro oficio o gente que está empezando y que ahora está, está trabajando en empresas partner de, de Color Doctor eh, como eh, Boat Visual Lab que nos hospeda y también Nonstop Digital, así que quería agradecer a, a estos partners que, que están ofreciendo pasantías para, para los alumnos del Plan, a todas las empresas de desarrollo de software que también apoyaron mi iniciativa docente y a empresas como Rentals que nos ofrecieron cámaras eh, para poder hacer prácticas y, y bueno de, diferentes particulares que nos prestaron hardware. Así que, bueno, esperamos que el año que viene nos veamos eh, presencialmente en workshops itinerantes o, si no, online a través de alguna nueva plataforma que estamos preparando. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por todo lo que vivimos este año, especialmente también a los docentes invitados, que fue genial el aporte que hizo cada uno, y esperamos que, que el año que viene nos encuentre con con novedades y con, con nuevos contenidos. Así que bueno, feliz fin de año y nos vemos.